Nos vamos a ir ahora al hospital, fijaros cómo se ha quedado, no sé si lo veis desde allá, pero poco brutal, eh, bastante brutal como tiene el cuerpo. Y bueno, aparte de todo, eh, antes le estamos haciendo la cura de la ure, que aquí tiene un desgarro bastante importante, y cuando lo hemos tumbado ha empezado a echar un montón de pus por la vulva. Por secreción, por la vulva, maloliente, de pus, de infección. Entonces, uff uh, ¡Me mato! Eh, bueno, pues eso, como os podéis imaginar, pues no, no es nada bueno. Eh, le tienen que hacer una ecografía y ver el origen de eso. Y, y ya cuando sepamos más, pues os contaremos. Pueden ser muchas cosas. Pero bueno, que le hagan la ecografía, que miren, a ver por qué está... Está echando push Y la verdad que lo mejor que le ha podido pasar a la pobre casi en esta situación es estar aquí. Por la mañana está más animada, ahora ha vuelto a estar así más temblorosa. También es verdad que ahora por la tarde pues no, no le hemos pasado fluidos tampoco, pero un poco para que ella vaya comiendo y bebiendo. Y como se si va al hospital, pues ya y en el hospital la van a super atender y se van a encargar... Así que bueno, cuando sepamos más, pues ya os contaremos. Súper cariñosa, me busca, me busca todo el rato. Esta es un poco temblorosa, verdad. Vamos a ir. Y ¿Sí? vamos a ir. ¿Sí? No, un abrillito.